Yo mi cabello así porque es símbolo de resistencia, es símbolo de la cultura que, de la que provengo, de mis orígenes y porque me gusta. Es la expresión de donde provengo, de mis orígenes y me gusta llevarlo de esta manera.